la ampliación del vídeo que vieron de viñales un vídeo extra con toda la explicación del tabaco de, del sembrado de la recogida de cómo se hace que lo van a ver también en este vídeo así que espero que lo disfruten vamos a empezar ya lo primero es que el tabaco solamente se planta en una época del año en invierno nada más esto va a regresar aquí en verano, julio, agosto, nunca van a ver una plantación de tabaco. ¿Qué sucede? Que lo más importante para el tabaco es el clima. Necesita de clima seco y fresco. El principal enemigo, el número uno de, del tabaco es eh, la lluvia, el exceso de humedad. Eh, ¿Qué pasa? Mira, la hoja del tabaco, cuando la planta comienza a madurar, la hoja comienza a crear un tipo de, como si fuera un aceite natural que tú lo puedes tocar las hojas y las hojas se sienten como pegajosas. Ese aceite natural es quien le da el aroma, el sabor, el color. Es quien lo hace tabaco. Si hay mucha lluvia, la lluvia lava, quita y después es como una hoja de cualquier planta, No tiene sabor, que tiene nada. En el, el tabaco las semillas son muy pequeñas, subtienen de acá. La primeramente tienen un una flor. Después de la flor, crea este tipo de frutos que solamente dentro lo que tiene son semillas, que son muy pequeñas. Mira, es como un popo Eso que tienes ahí, sí se ve como un popo mira. Cada granito de eso es una semilla y es una planta. Si la calidad es buena, un 90% germina. Se planta como el tomate, como las verduras. Tú preparas un terreno, colocas miles de semillas juntas, no lo cubres con tierra, la misma tierra lo puede matar. Se le coloca encima una hierba seca y fina. Cuando la planta comienza a germinar, se le va retirando poco a poco esa hierba para que se vaya adaptando el clima. 45 días, 10, 15 centímetros, entonces se seleccionan las mejores y se eh, trasplantan Mira, una planta crece rápido. En el campo está alrededor de 5 meses. Como esta vez. Esa planta tiene 5 meses. Sí, ya esta está, quizá tenga más. Esto es solamente una presentación. Sí. Una presentación. Ahora, una planta de tabaco tiene 5 tipos de hojas. Calidades, texturas, diferentes dependiendo de la posición. La mejor de todas es el tope, se llaman hojas de corona. Ahora, cuando se rola un cigarro, se combinan las hojas, se mezclan. ¿Qué pasa? Unas dan el aroma, otros dan el sabor, otros se utiliza como su capa, eh, como la capa y otras la eh, combustión, principalmente las de abajo. Ahora, cuando rola un cigarro, combina todo. Teniendo en cuenta la marca del cigarro y el sabor, las combinaciones cambian. Yeah. Por ejemplo, si tú quieres un cigarro con bastante sabor, combinas todo, pero utilizas mayormente hojas de corona. El cigarro tiene bastante sabor. Los cigarros son tienen bastante sabor, son de los, de los más caros. Los más suaves, por ejemplo, el, el, el Romeo Julián. Mira, las hojas se pueden recoger generalmente en tres tiempos o solamente de un tiempo. Ahora, se recoge la base de una planta, una semana después, 15 días después del centro o después el, el, el, el, el toque y se traen dentro de estos secaderos aquí van a estar el tiempo depende de la recolección ¿Por qué? porque van a estar acá hasta que comienza la época de lluvia cuando comienza la época de lluvia mucha humedad en el ambiente entonces hay que pasar las hojas a otro proceso por ejemplo proceso de fermentación hablando de los meses en qué meses sería todos estos procesos ya eh, si plantas a finales de septiembre ya en febrero está recogiendo las hojas yeah. y de febrero van a estar hasta hasta finales de mayo que comienza la época de lluvia siempre se hace en la misma época siempre la misma época es una sola plantación al año aunque el proceso dura casi un año o más de un año entre el campo el secado y el proceso de curado o fermentación pero cuando termina de secarse hay que fermentar. Está seco, la hoja todavía no está lista. Ahora, cuando termina de secar, todo el campesino que planta tabaco en Cuba tiene un contrato con las fábricas. Hay que venderles a la fábrica el mayor por ciento de las hojas. ¿Qué por ciento se le vende Sería, a la fábrica? no sé, un 90%. Un 90%. Y sí, el campesino se queda con un 10% que es para la familia mayormente. Aquí casi todo el mundo fuma. Claro. Tabaco, café es parte de la vida del campesino. Ahora, la fábrica y el campesino sí utilizan técnicas de eh, fermentación diferentes. Es fácil de entender. Las fábricas tienen una gran producción. Utilizan ya técnicas más avanzadas, técnicas más industriales. El campesino lo hace de forma más eh, artesanal. Y cada familia tiene su secreto. Por eso es que el sabor de, del tabaco del campesino es diferente al de la fábrica. Es diferente, es un poco más natural, un poco más eh, sano. Ahora, mira, nuestra familia ha utilizado un proceso ya por mucho tiempo. Y se prepara y se ponen en las hojas, se prepara como un beberaje, como un recipiente, con agua, lo pones a cocinar y metes dentro un poquito de miel, un poquito de ron, eh, para suavizar el sabor, que el sabor sea más agradable, eh, canela, hay personas que ponen hasta vainilla, pero no nos gusta la vainilla porque es muy aromática, sí mira después pones en una mesa o en una manta todas las hojas y con la mano bañas las hojas con ese coctel, la hoja absorbe todo eso. La hoja del tabaco es una esponja. Depende de todo lo que hay en el ambiente. Si hay un, eh, por ejemplo, si el clima está seco, él se seca. Si el clima está húmedo, él está húmedo. Si hay un perfume cerca de la, una hoja de tabaco, él toma el olor del perfume. Por eso se utilizan los humedores para protegerlo, para conservarlo. Ah, qué interesante. La después, con este material, esto es de la hoja de la palma real. Con esto se prepara un paquete de un metro cuadrado. Esto se llama la Yagua. Esto fue lo primero que se utilizó como humedor. Preparas un paquete de un metro cuadrado, se llama una, una paca, un tercio, le llama el campesino. Una paca de un metro cuadrado coloca 50 kilogramos de hojas. Lo cierras hermético y lo colocas en un lugar donde no le dé ni el aire ni la luz. Por dos, tres, cuatro meses, el tiempo que tú quieras. Mientras más tiempo, es mejor. ¿Como el vino? El tabaco, Sí, es como el vino. Eh, tiene eh, mayor, eh, mayor calidad. Y el tabaco, mira, el tabaco natural del campesino lo puedes mantener 2, 3 años, 4 años, porque es un poco más natural. Quizás no sea sé, una caja de tabaco de la fábrica, lo puedes tener por 10, 12 años y no hay problema. Y lo otro es que los cigarros, los puros, tienen secreto hasta para fumar. Es diferente a un cigarrillo, es para solamente saborearlo, no se siente o no se inhala. Si tú fumas un puro. Tú lo tomas en la boca y los 2, 3 minutos o segundos, no lo llevas dentro. Y otra cosa, un cigarrillo te fumas un cigarrillo en 2 o 3 segundos, un, o dos o tres minutos, un puro, necesitas hasta, hasta una hora, de te, teniendo en cuenta el tamaño. Y es un ritual, una bebida especial, un whisky, un ron, un coñac, un ron seco, nunca con cerveza. Nunca vas a ver una persona que sepa fumar puro. Tomándose puro bien. y bebiendo cerveza. Ven, párate aquí para ver si se enamora de ti no, de mí, y abre la cola. Eso, momento, ti, bueno, aquí estamos con el especialista que nos va a enseñar ahora cómo se hace un tabaco. ¿Cómo está la cosa? El que fabricamos aquí completamente natural, ecológico, sin química, sin máquinas, sin nicotina. Todo a mano. En el nervio estatal se concentra el mayor por ciento de nicotina, casi un 98%. Y nosotros lo retiramos todo, lo utilizamos para el compost, fertilización orgánica y por una pesticida natural que se llama tabaquina. ¿Okay? El tiene tres partes, tripa, capote y la capa. Ponemos la tripa al interior del capote. Esta fábrica utiliza una máquina para prensarlo, nosotros no tenemos máquina. Tenemos una hoja de papel y lo prensamos uno por uno, completamente a mano. Se pone 4 o 5 horas en la hoja de papel. Así, 20 25 minutos al sol. El puro queda bien prensado y los 20, 25, 30 minutos al sol es para que extraiga la humedad a la hoja. Y después le ponemos la capa. La capa es una hoja especial del centro de la planta. más fina, es más flexible, es elástica. Después de 4 o 5 horas en el papel, 20-25 minutos al sol, le quitamos el papel y le ponemos la capa. Y ya puro salito. Ahora, para conservarlo, se utiliza esta hoja de palma y estas cajas de cedro. El cedro es la única madera que existe para poder conservar un poco. Quise hacerles un video independiente sobre todo el tema del tabaco porque era algo que sé que me habían pedido algunos suscriptores. Entonces, familia, espero que hayan disfrutado de este video, de esta explicación de parte de las personas que trabajan con esto en el día a día. Nada, déjenme saber en los comentarios lo que creen de lo que acaban de ver. Oye, Wilfredo, parece que te vio.